Para, para redondear, para, para completar, acaso para darle reconocimiento a Rabí Eliezer, mediante la evocación de la sabiduría que reveló para todos su hijo, Rabí Israel. En el libro Keter Shem Tov, que es un libro que recopila muchísimas de las enseñanzas individuales en distintos contextos, de las que hay testimonio que Rabí Israel, Baal Shem Tov, brindó. En la Torá Número se llaman Torot, cada una, todas ellas, cada una una Torá y en plural Torot. En la Torá 109 del Baal Shem Tov, dice algo, fijaos qué sencillo, y fijaos qué maravilloso al final. Dice que, el que escribe el libro dice, oí de mi maestro, el Baal Shemtov, que quien quiere liberarse de la opresión y la estrechez que está viviendo, y lo intenta por medio de cambiar de lugar, y la opresión y la estrechez viajan con él. Y es como la mujer que está preparándose para dar a luz con contracciones muy dolorosas y pide que la lleven meramente a otro lugar sin cambiar nada más que eso y claro, el dolor de las contracciones viaja con ella porque no es el lugar lo que lo va a cambiar y dice el Val Shenton llanamente en cualquiera de esos casos lo que debes hacer es Elevar tu plegaria a Hashem. Y eventualmente, si es eso lo que tiene que pasar, Hashem te va a liberar de ese dolor y de esa estrechez y esa opresión. Y sobre eso está escrito en Tehilim, en uno de los de la serie de Tehilim que empiezan en el 142, Shira Maalot, los cantos de las gradas. Desde la estrechez te llamé a Shem, respóndeme desde la amplitud a Shem. Y, y dice el Baal Shem, de acá viene lo sorprendente, porque lo que acabamos de leer es, es sorprendente de su simpleza, pero no siempre lo recordamos. Pero dice el Real que esto se refiere donde está escrito en la parasha Bo, si la, si la memoria no me falla, cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, salieron de Mitzrayim y huyen. Y dice la Torah: Veiné Mitzrayim no sea a que lo que vieron ellos, que aquí que Mitzrayim viaja detrás de ellos, los persigue. ¿Y qué es Mitzrayim? La palabra Mitzrayim o Metzarim, esas estrecheces, esas opresiones. Y dice el Balechón, sobre eso está escrito, que he aquí que vieron que Mizraim los persigue, y entonces entendieron, y por consiguiente está escrito enseguida, Baits akubne Israel el Hashem", y gritaron los hijos de Israel a Hashem, entendieron que a donde fueran, siendo quienes eran, se llevaban a Mizraim con ellos. Y que lo único que los podía liberar de eso era gritar a Hashem, era elevar su plegaria, era conectar la sustancia divina de ellos con lo divino que lo gobierna y lo maneja todo. Uveemet, y de verdad, así está escrito enseguida después de la historia del Mar Rojo. No, eso está escrito antes de entrar al Mar Rojo, perdón. Después que el pueblo de Israel gritaron, y Moshe les anuncia lo que va a ocurrir, les dice que y temet Mitzrayim, como habéis visto hasta hoy a Mitzrayim, no lo verán más por todo el tiempo del mundo. Nunca más veréis la opresión, como la visteis hasta ahora. Esa forma de opresión se licúa por vía de gritar a Hashem, y solo así. Y porque gritaste a Isadayem al final, dejaste de hacer tonterías y pequeños trucos, y a la postre te seguías llevando Mitzrayim contigo, entonces Mitzrayim así no lo vas a vivir más. Claro, salvo que vuelvas a merecerte y a construirte para ti mismo otro Mitzrayim, que es lo que históricamente pasa a cada rato. Pero no es aquel Mitzrayim, es el Mitzrayim que te construyes tú cada vez, y otra vez vuelves al loop y hay que liberarse, y hay que reconstruir la historia, y alguna vez hay que salir de ese look. Ay, y para eso tratamos de vivir esa bien. Y dice después, en la Torá 137, del Keter shemtov otra, otra parábola que escuché, dice el autor del libro, de mi maestro, que dice que una vez... Dos, dos viajantes comerciantes se erraron en el camino y se perdieron. Y se quedaron a dormir y a descansar y a esperar donde estaban, que no sabían dónde estaban, hasta que apareciera alguna otra persona por el camino para indicarles por dónde debían seguir. Y, y entonces podía pasar que llegaran cualquiera de dos tipos de personas. Podía llegar uno que realmente les diera indicaciones para ir precisas y, y exactas, que al final los llevaran a un lugar lleno de animales salvajes y, y bandas de asaltantes de caminos. Y también podía ocurrir que no, que el que venga sea el hombre que ante la pregunta de ellos les diga exactamente cómo llegar a donde ellos quieren ir con total seguridad. Y dice, y esto de lo que nos habla, prestad atención, esto de lo que nos habla, esto lo que representa, es a las letras de la Torá, con las que fue creado el mundo, con las que es creado el mundo. Las letras de la Torá, caen como si fuera en este mundo de lo denso y de lo múltiple, de lo ruidoso y de la luz mezclada con oscuridad, y, y se ven como, como, como esos viajantes que erran por los caminos de este mundo, porque las letras de la Torá son luz tan pura y tan transparente y pristina, que no tienen modo de, de encontrarse a sí mismas en las limitaciones, en los time de este mundo, y están como adormecidas. Y, y viene entonces alguien que estudia Torah, que aprende Torah, lo que se dice en hebreo, Lishma, para ella misma. Que estudia Torah para ir en el camino de la Torah, para desarrollar Torah, para hacer crecer Torah, para producir que la Torah sirva de de cuna al mundo, de enmienda al mundo, para que la Torah sirva de aquello que representa, que es el árbol que da la vida, la vida real, la vida mucho más allá, mucho más plena y completa y grande que la vida tal como la conocemos. Y viene ese que así es como estudia Torah y entonces vive Torah, y logra orientar a las letras, cada una a su lugar, de modo que puedan reconectarse cada letra a su raíz en lo alto, a su raíz en lo profundo. No puedo leer desde acá lo que sea que alguien haya escrito en el chat. Después, si se puede, celebro que, que se me comente, eh, o que lo comente hablando. Y entonces el que estudia Torah de esa manera, el que aprende Torah de la que está cerca del corazón, y que la lleva a la acción entonces, puede volver a reconectar a esos viajantes, a esas letras con que es creado el mundo a cada instante, con su raíz en lo profundo, en la sustancia misma de lo divino. Y también puede venir aquel que estudia Torah por cualquier otra razón, o que hace filosofía por cualquier otra razón, que la hace por recibir honor, o, o que la hace por curiosidad intelectual, o que la hace para intentar refutarla, o por lo que sea o porque le gusta escucharse a sí mismo cuando otros lo aplauden. Y ese es el que a la postre va a venir con soberbia y le va a dar las indicaciones y las orientaciones a las letras. Y las letras van a llegar al lugar de oscuridad, al lugar de asantaltes de caminos y fieras salvajes. Es precioso esto. Son los fundamentos mismos de la Hasidut. Eh, yo espero estar siendo capaz de transmitirlo, eh, tal como a mí me emociona leerlo cada vez y estudiarlo cada vez. Voy a terminar la parte oratoria de nuestro encuentro eh, con una última enseñanza pequeñita del Shem Shemtov que nos conecta con lo que estudiamos la semana pasada y solamente porque me encanta cuando lo que vino a inspirarme la semana pasada ya se preparó a conectarse con lo que vino a inspirarme esta y en el medio estuvo el estudio de toda la semana para eso y les cuento esto solamente para, para transparentarles de qué manera se construye lo que, lo que me da tanto placer compartir cuando, cuando logro reunirme con ustedes o cuando logro sentarme a escribirlo en libros Después de esto, otra vez, si alguien quiere comentar algo, será bienvenido. Y a continuación, encenderemos nuestra mecha de hoy en el candil del Templo de Pasos, en honor de la Neshama de Rabbi Eliezer, el papá de Rabbi Israel Baal todo, y compartiremos juntos nuestra plegaria de pedido en tres gritos, y nuestra plegaria Nishmat Kolhai de gratitud. Nos dijo acabía de el la semana pasada desde dentro desde dentro de Pirkei Bot. Nos dijo dame Ain Bata sabe conoce que de Ain viniste o de dónde viniste y hacia dónde o hacia Ain vas y ante quién es tu futuro rendir cuentas y juicio. Nos dice en otro punto de Pirkei Avot, Rabí Judá, Rabí Judá, que era el presidente del Sanedrín, del gran parlamento de los sabios, y que después codificó todo lo que habían estudiado hasta ahí, en lo que conocemos como la Mishnah. Dice rabí Udá en Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 1. Contempla, ten frente a ti tres cosas y no llegarás a aproximarte a la profanación, al pecado. Y dice, da male mala mimha, la primera de ellas, la más importante porque lo demás... Se desprende de ahí. Da male male a mi En una lectura literal. Conoce, sabe. Que hay sobre ti. Ayn roa. Ojo que ve. de ozen Y oído. Que escucha. Ve holma aseja Y todas tus acciones. Son escritas en un libro que, llamado desde otro set de metáforas, es los registros akashicos, por ejemplo. ¿Verdad, Aide? Y está en Pirkei Bot, refiriéndose a el inicio de la Mishnah. Da male mala mimjá, sabe que hay encima de ti. Dice el Baal Shempo, hay que leerlo distinto. No hay que leerlo, sabe qué es lo que hay encima de ti, sino hay que leerlo, sabe qué es lo que hay encima, dos puntos, de ti. Lo que hay por encima tuyo, lo que Hashem dictamina para ti, lo que desde lo alto resulta que viene a ocurrirte. O aprobarte. Lo que se te presenta, Mimha, ja, proviene de ti. Todo lo que arriba viene de tus acciones, viene de quien está haciendo, de esas acciones tuyas que nos dijo al Mehalal, el", que son las que te acercan y son las que te alejan.